Sobre las 6 y 20 de la tarde de este próximo domingo 14 de mayo, Alianza Petrolera y Atlético Nacional se volverán a enfrentar oficialmente por el Campeonato Nacional, válido por la 19 jornada en el estadio Daniel Villa Zapata. Para esta ocasión, los petroleros llegarán a este encuentro deportivo con necesidad de sumar puntos al contar con posibilidades matemáticas de clasificación directa a los cuadrangulares semifinales. Por ello, será importante que el equipo de Boer proponga en este el juego con gran precisión en la parte táctica, no dando ventaja a su rival en los sectores del campo, disponiendo contundencia en materia ofensiva en la 5.50 del cuadro verdolaga, mediante una presión en bloque medio en la salida de juego del verde de Antioquia con una presión tras pérdida de la pelota. Este partido se disputará con las dos tribunas habilitadas, occidental y oriental. Mientras que el conjunto verdolaga, dirigido por Pablo Autori, son segundos en la tabla de posiciones con 34 puntos, los Petoleros manchan sextos con 27 puntos. Y en materia de descenso, los aurinegros mantienen la 17 séptima posición, pero esta vez con un puntaje inferior, 1.15 unidades. Esperamos una sólida actuación del equipo petolero en este partido, que es muy fundamental para este club, con miras de clasificarse en los puestos de los 8 mejores del fútbol profesional colombiano. Si Alianza Petrolera logra la victoria, asegura su puesto en las finales. Pero, empatando o perdiendo, deberá ganar su próximo encuentro frente al Deportivo Pereira este próximo 17 de mayo en el Estadio Hernán Ramírez Villegas.